Buenos días, Vanessa. ¿Qué puedo ayudarte? Hola, buenos días, Quiero darme de baja. ¿Me puedes facilitar el DNI del titular, el número de teléfono fijo? 0253234. Te comunico que estoy grabando la llamada, ¿vale? Perfecto, yo te comunico que desde aquí no tenemos posibilidad de darte autorización para esa grabación. Vale. Quiero darme. Es por vuestra seguridad, más que nada. Quiero darme de baja, llevo realizando tres llamadas para intentar solucionar varios problemas que es imposible. Yo no sé cuál es el problema, eh, o me se me corta o me pasan en otros departamentos y esto parece imposible. El motivo de la baja, porque no me habéis dado en el contrato lo que he pedido. O sea, por un lado se me confirma lo que he pedido y por otro lado me ha llegado algo que no tiene nada que ver. Si no casos, nombre de Jesús, Saiz. sí. Vale, el motivo de la baja es porque el servicio que te están prestando no es el que habías contratado. Efectivamente. Ni, la, ni el precio tampoco. Vale, para tramitar la cancelación, si tomas nota te digo cuáles serían los pasos a seguir. Bueno, quiero que primero que me confirmes que esto no lleva ningún coste porque no han pasado las dos primeras semanas y ha sido una infracción por vuestra parte del contrato. ¿Quién es o no? Dame un instante que te lo confirmo. Vale. todavía no se ha generado lo que es el periodo de permanencia está en un plazo de revocación y el plazo de revocación tiene eh, unos casos o sea, de gestión que serían de 137,82 Ya, pero yo lo que me estoy quejando es de que habéis infringido vuestro contrato, o sea, no podéis infringir el contrato y además cobrarme no me habéis entregado lo que me correspondía no me ha llegado lo de la televisión no me ha llegado la tarjeta SIM a su debido momento con lo cual me dejasteis incomunicado unos días y el precio que, que he visto en vuestra página web, que es el que me vais a cargar, no se corresponde con el que yo tengo contratado con vosotros y confirmado mediante correo electrónico. Entonces, tendré que denunciaros. Exacto, dentro tu derecho de hacer las No que consideres oportunas. Me estás consultando. Yo, para la cancelación del servicio, en este caso, sería con un cargo de 137,82. Si no, podríamos revisar todo el contrato y verificar qué es lo que sucede exactamente e intentar de todos modos veo que ya lo has intentado en varias ocasiones en, antes de esta llamada. En varias, en cuatro o cinco ocasiones. Llevo más de una hora entre ayer y hoy, bastante más de una hora, y no hay manera y por eso decido que quiero marcharme, pero resulta que me tenéis atrapado por 137 euros. En este caso es el coste de la cancelación del servicio, como te digo, por gastos de gestión. Ya, pero... reclamarlo posteriormente también, pero en este caso tendrías que enviarnos una carta con las solicitudes de baja, vez recibiéramos esa carta sería cuando se tramitaría la anulación del servicio. Lo fácil que es darse de alta a través de la página web y lo difícil que es darse de baja. No es complicado, simplemente hay que mandar una carta. Ya, pero para yo para darme de alta solamente tuve que hacer un clic y decir, compro esto y yo quería hacer un clic que diga, dame de baja de esto. Pues no tenemos esa opción. Vale, pues dame una solución. bien verificar nuevamente el servicio y verificar la oferta claro pero vosotros ahora mismo estáis infringiendo un contrato yo en el pedido no sé si sabes de lo que estoy hablando yo en el pedido tengo confirmado que tengo una cuenta cangu ahorro cuota mensual 33,56 al mes más orange tv 6 euros más al mes todo iba incluido total serían 39,56 al mes Mirando en la página de mi usuario de cliente en Orange, no ahora no, aparece, te... contratada no ni aparece contratada la televisión. Ni aparece ni el importe se parece. Porque antes sale canguro ahorro, canguro ahorro y no sé si el importe son 42 euros si va incluido. 41,95 va incluido, pero en lo que es la página web no viene notificado cuando hay una promoción y si la contratación fue a través de la página web. La página web tiene una promoción que es el 20% de descuento durante seis meses. Sí, pero no me consta, no consta que tenga ese tipo de descuento en, en el alta de cliente ni tengo la televisión tampoco. Entonces, ¿dónde está mi pedido? Porque tengo que porque tengo no que la tengo registrada? Pero yo sí, yo tengo el correo vuestro confirmándomelo del, Entonces, del lo que 13. no me parece una, una solución, o sea, la, la cantidad de tiempo que voy a perder y además el estado de indefensión en el que me voy a encontrar cuando dé ese paso, todavía dependo de vosotros que aceptéis o no aceptéis mi baja sin costes. Tengo que arriesgarme, ¿no? A ver si me cobráis o no me cobráis por darme de baja. No, no es un riesgo. En el momento en el que vayamos a tramitar la cancelación, se te va a llamar y se te va a informar y tú eres el que va a decidir si quieres la cancelación o no, según las condiciones en las que se pueda tramitar dicha gestión una vez recibamos la carta. ¿Dónde tengo que enviar la carta? ¿Han apartado correos? Además, me costará dinero enviar la carta. Lo que valga el sello. ¿Te digo los datos entonces? Jesús? Sí, un momento.